y yes, chicos ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y voy a estar enseñando algunas opciones que se agregado a este juego de aquí que se llama FNF Texting y bueno una de las opciones más nuevas que he visto hasta ahora que ya que he estado viendo más o menos como veo y es el mismo que ya lo vi y el scroll o el, la velocidad de lenta y eh, velocidad rápida eso y también se le agregó otras opciones y se le agregó el al multijugador algo que todos estamos probando pero en, en online así con jugadores no va a salir ningún servidor la Ya que nadie va a estar creando van a jugar mejor solos y mejor puedes jugar con tus amigos a creando servidores o seguramente que no te olvidado. y bueno lo que he visto que es esto modificaciones y lo que me di cuenta es algo que se tú vas acá abajo y ves que dice autobot dices que, miren voy a jugar una partida sin autobot y van a ver cuánto voy a fallar voy a jugar a Sabolodia y voy a ver, no sé cuánto voy a fallar pero sé que voy a fallar algo no tengo nada, ninguna modificación más más que hasta yo no que me acuerdo pero van a ver cómo más o menos se juega con el autobot, que claramente se sabe ya que es autobot es decir, automático, no tienes que presionar tú nada, aunque presiones el autobot no va a dejar que falles ni más que le presiones a una tecla que no sea, este no va a fallar. menos acá estamos aquí. Eso sí que entrena un, un poco. Yo tengo tres fallas y esa que entrenado a veces. Eh, aquí voy a veces a esta canción, ya que esta es mi canción favorita. Y voy a jugar después con sin Autobot y después con Autobot para que vean más o menos cómo es el autobot y las opciones que te dejan ahí. Hay opciones que te hacen jugar PPS, claramente, que puedes jugar PPs y el que más, el primero muere ya es el noob, así se puede decir. Y esta otra opción que les voy a mostrar ahora mismo y es el de no fallos, algo así. O el de modo perfect. Bueno, este modo si fallas una sola vez o personas la tecla mal. Literalmente ya te moriste Ya el personaje se murió y tienes que reiniciar la partida Este es el modo que yo intento igual Pero es que No tienes que tocar así nomás Y dándole No puedes tocar así como pensé aquí Si vayas solo así como estoy haciéndolo yo Ya te moriste así Que no te cuento nada de eso Pero aún así te, te mata al instante Y aunque tienes a todos alguna parte donde te sale al ladito Fallo o algo así eso de God, sick, y si te sale fallo ahí, te ya se te muere el personaje. Boyfriend muere. Bueno, por eso es que puedes jugar diferentes canciones y ver mi, mira si puedes pasarte una con un solo. Con ninguno sale la falla. Y también si duras la el autobot, vas a ver que te, te puedes pasar por Gation si fallas. Te puedes pasar a darle practice y en si fallas y vimos acuerdo de practice Y van a ver que voy a fallar y voy a marear A la vez Bueno, ahora voy a activar el Autobot Y aquí está el Autobot Miren para que no vean que no tengo nada activado Bueno, esto acá Ok, voy a desactivar esto, no sé qué era esto No te lo activé, pero era para probar Me da algo velocidad las flechas No sé qué es, pero me sale flechas, velocidad Ahorita mismo no estoy tocando ninguna flecha Voy a ver si acá el micrófono la flecha, al teclado mejor ya no Solo que no falla ninguno, no y decidir Literalmente no tiene sino nada yo Solo estoy aquí fallando Y el chick ya no sale con color, sino que sale oscuro el go también, y no hay ninguna falla Miren, voy a tocar una vela Ahí está fallando, pero aún ya no me cuantas fallas Miren que no me cuentan las fallas Y no voy a esa parte difícil Es imposible que tú tienes una de estas porque el autobús ya estoy mi atoide tengo que atinar alguna pero el autobot ya la que creo que tiene una si sí, latina algunas pero no el autobot me roba las flechas y es imposible hacer que falle esto tengo que hacerlo de muchas maneras y no se puede así aunque fallo así no se va a morir miren y también después voy a jugar un perfect mod que es el que les dije y aquí mismo estoy tratando presionar alguna fecha si sí, me salió pero es que el autobot ya la presiona pero bueno yo les enseño esto ya el que les dije que es ya acá debe estar el perfect mode y ahí deben darle aquí y miren nada más lo que pasa si presionó presionan y morimos al instante es como un jugador un spurgation pero si no que es más difícil bueno voy a tratar de pasarme esa boludia sin morir Ok, no falle ninguna vez que ya sepa No vi, no vi A ver, nos bueno, vamos a Spurgation 3, 2, 1 Y acá estamos en Spurgation Y estoy con el Perfect Mode Ya me te voy a perder No, no, ni siquiera Vi como si fallase Pero bueno, si lo consiguiera fallar Y voy a hacer sin el Autobot ni no, nada, voy a hacer sin nomas Para ver si me lo puedo pasar Claramente no me puedo pasar de que no tengo ni lentitud de las flechas ni nada. Solo tengo original. Ok. Me acaba de el bot. Así que no pueden seguir si, si no fallo. No. <risa> bueno. A la mitad del tricky lo pongo otra vez. O oh, mejor no. Porque mejor pueden ver ahí cuando pierda ahí se pueden reír pero bueno ahí está vamos por aquí sí, ahí, ahí, ahí bueno después hay muchos modos más aquí el multijugador intenté jugar pero es casi imposible, no se, nunca se llena eso, esas cosas y es algo complicado hacer intentar mm, entrar a un servidor de otro eso sí si te crear un servidor no nada complicado eso te lo puedes crear tú solito y invitar a tus amigos ahí a jugar Y yo voy a esperar si puedo entrar en servidor, porque no he podido entrar. Tengo 31 fallas y eso que voy por la mitad de la canción. Eso parece que me la sabía. Y parece que no me sé todavía. Ok. A ver si me puedo pasar el explanation sin, sin morir. Porque simplemente, yo sí me muero en estas canciones Ay, ay, ay. ¿Cuesta? No. ¿Qué? No. No. Y bueno, acá estamos ya tricky. Y volví a repetirlo. Para no saludar el video y a las pausas de una. No, no. Esta parte es que morí. Que voy a morir normal. Voy a morir normal. Ok, ok, ok, ok, ok. Okay, hey. Está re complicado, no voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Se siento, no alcanzo yo, se me no alcanzo yo, se no. bueno vamos a tirar el autobot para que vean cómo es Y van a ver automáticamente cómo es el autobot WTF, miren como el autobot, el autobot con todo, la revive el autobot Miren, no es que no no te han dado nada, así el autobús voy a fallar, tengo cero fallas y 100% de curación esto sirve para engañar a tu amigo. Aunque no sé si se. Sí viene esa persona. Esta si están jugando normal. La cata jugando con autobot y seguro. No, no está jugando con. Yo soy el mismo que te va a salir jugando con autobot. Pero. Miren la velocidad del de autobot. autobot. Pero es que. Yo no nunca, nunca. Supe que iban a agregar esto. Sabía yo que iba a agregar la multijugador. El de multijugador, pero. Nunca supe sobre esto Incluso dijeron es ahí donde decía Multijugador de antes Que estaba pagado eso Dicía Estamos trabajando en esto pero Esperen por favor Y yo dije ¿qué? Okay, van a dar muy pronto Multijugador Esperen un poco más Y al final le obligaron cosas que creo que nunca supe Ya que yo casi no vi los Twitter, ni los Instagram, ni los Facebook de estas personas Para poder comunicarme O ver mejor sus publicaciones y saber lo que van a dar Pero que hayan puesto que van a poner esta actualización Y yo ni sabía pero bueno, al final fue una sorpresa. Y no me esperaba lo del autobot. El autobot ya era algo raro. Porque ¿qué juego te pide? O te dice. O me dijo, ponen su juego a un autobot para que te lo puedas pasar si fallas. O hacer experimentación. Puede que se experimente. Mira, yo soy el primero que. Nia también lo probé. Y bueno, lo he probado recientemente y no tanto. Solo lo probé en algunas canciones. Como Nia y Casanova. Pero. No sabía que se podía poner esto. Y que podías pasarte a canción sin fallas. esto puede engañar a tu amigo con esto, mejor. Tú invitas a este servidor y él está de acá y él como que, ok, no sé nada sobre esto. Pero ya vamos a empezar con el show Y tú dices, ok, ok, yo me trataste tomando un juguito ahí, él está que pelear con las manos. Elta que pelar con el teclado y para darle con todo. Y tú, no what miren, está tricky. Hasta que pelea contra el autobot, pero sabe que va a perder. Los combo bricks no hay ninguno. Y la curación está en 100% y mises cero. Es con dos... 22.000, no sé cuántos. 23 millones. Hay más de millones ahí. Pero una de las cosas que se puede notar es el chique. Y puede que algunas ocasiones vamos a ni para ver más o menos cómo es el autobot. Y acá estamos con Mia y vamos a sacar la modificación de autobús. Ya se la saqué, por cierto. Y vamos a comenzar con Mia y voy a jugar yo esta vez. Voy a jugar yo. A ver cómo doy yo. Cuatro fallas, vamos, las pibes. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, qué ok. Vamos, vamos. ¿Esta es una de indicaciones favoritas. pero es muy difícil sí que sí yo me recomendaría esta música si quieren son novatos por cierto peto ya es un poquito más fácil pero no si sí, si sí es novato esta la, la mía y todo se estaría más difícil que no sé balístico balístico puedes hacer lo el, de el, el, el, tocar cualquier botón pero acá no cada si no tocas el botón elegido capit no solo y se con el a ver, aquí. Okay. Por cierto, aquí Roblox no permiten algunas cosas que se ponen en, en Fire Emblem ya que al parecer Roblox dice que es de niños. Y bueno, hay partes que sí son de niños, pero yo digo: ¿Qué pasa con usted, Mimi? ¿Qué pasó con los juegos de sensor Que ataca con Bendigo en Sangre. Puta. Roblox es algo raro, ¿no? Roblox, tú tienes al todo te pones a crear un juego de Ryan Funky y pones a Tricky ahí con el, el Tricky el Coolon o el Spurgation como es claramente luego eh... te gané del juego es que así son los moderadores apeten mimic también cuando venga a, a, a tricky no ¿Sí? Una cosa que no me gusta yo del, de, de las creaciones de los juegos de Roblox es, es lo de Arsenal, que sacaron el botequí y me encontraron muchos, muchos, muchos mucho hackers. Y los hackers, claramente, no te dejan jugar, porque si te pones en su equipo, eh, no te dejan conseguir kills. Y si estás del equipo contrario, pasa, no, no vas a ni siquiera salir del respawn, porque no te dejan ni salir. Y bueno, esto no lo quiero hacer tan largo porque si no se va a aburrir más que el video de Veralan una hora. <risa> no me he dado cuenta del tiempo. Y bueno, esto... Ah, sí, por cierto. Agregaron a Rome. Nuestro meme. Eso sí, no agregaron al Bob, a Bob C, que es lo que yo quisiera que... Haga? Que quisiera que agreguen, ya que Bob a Bob si... Sí. Es más divertido que Ron... Porque ahí también está Ron, pero de otra manera, ¿no? Eso sí, ya... en y ya agregaron a Bob... A Bob si... Sí. Um, no me acuerdo La canción Bob a um, Bob sí, creo que es... Donde bueno, ya... Ya agregaron a Ron y a Bob... De la... de su meme que sacaron el, Si los propios creadores sacaron así... A Bob con un sombrerito de pelo azul y a ron con ese, con ese otro sombrero y la parte que más risa me da es cuando salió de Among Us incluso hicieron una referencia a Among porque estaba atrás un sus un amongus así se le dice los amongus sus bueno, el meme ok creo que las canciones lentas no son tan buenas Así que, si bien que falló mucho, es porque las canciones lentas no se me dan tan bien. Lo mejor de bot es que puedes jugar hasta Bob. Bueno, otra de las canciones que se agregó es esto de acá, que está ya por aquí. Carol ya estaba, esto también estaba ya. Eh, Gush que también estaba. Esta aquí la agregaron y esta de acá también la agregaron. Y esta de aquí, Hex. Y creo que nada más está ahí. Bueno, esta canción la verdad es que nunca, no la conozco bien del todo porque acabo de verla hace un rato. Y no sé si es el único que vea este como el bob malo y el bob bueno aquí a la misma vez. Es como algo raro. Aquí no veo un personaje de Roblox. No sé por qué. Hay partes donde veo personajes. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate, esta música es rapidísima. No no, no, no, no tan rápido que es yo, pero algo sí. No, esto me recuerda a Gosh Está rápida. Los personajes no que me recuerdan a diferentes cosas. Como el pato de la canción de, no me acuerdo bien cuál era, pero es una canción de que era el pato también. Y esta ya me acuerda a... a Bob y el personaje de Roblox que tiene esos cuernitos de arriba. No sé por qué hay, hay diferentes referencias Incluso hay un perro allá O no sé qué es esa cosa que tiene sombrero Que me acuerda al, al Otro personaje de Roblox Ay, ay, ay Estas cosas vienen sin alertar Ok, vamos, vamos, vamos. Ok, ok, ok Vamos... Estoy hablando más porque anteriormente en mi vida de Veralan casi no hablaba y, se, y el video era un poquito aburrido Por el tema de que no hablaba Y voy a seguir a seguir Veralán, Aunque no comenten ni nada ¿no? <ríe> Pero aún así, yo quiero seguir porque bueno, ya era hora de crear mi propia serie Yo voy a que muchos YouTubers tienen su propia serie Me guíe gracias a lan <ríe> Y también hay muchas series más que he visto yo dije, bueno, es hora que mi mi primera serie. Y bueno, mi serie fue, re... fue la mejor suerte que tuve porque me conseguí diamantes, una armadura completa y mucho, mucho oro para la mansión de oro. Y eso terminó la canción. No tengo tan difícil después de todo. Esta acá que no la juego para nada, ni la conozco. Así que vamos a ver. Magnudufus, ok. Una niña parece que tenemos un castillo muy mundo el fue el neve ok ok vamos a caer bienvenido bien, bien, bien. en friki sí que si sí nos proyecta ya se puede controlar el scroll ya acá también llevaron el de Scorpio, pero no, no te dan los números. No te ponen lento y rápido. Y bueno, es algo que... Todavía no sé cómo probar. Quiero que agreguen el de los numeritos. También quisieron mirar el de cambiar el color de flechas. Ya que yo juego con las flechas blancas. De que ya me confundo con el micrón, pero... Quizás le lleguen también las flechas y muchas opciones más. Claro, están a menudo ahora ya que están trabajando más en el multijugador. Hoy tengo que enseñar como que no Y para que vean. Y eso sería de relleno. Si no quedan en esa parte, entonces no la vean porque solo quería enseñar la utilización. Sí. Okay minutos no voy a perder mucho tiempo ya que ya están 8 minutos creo que van 9 minutos ya van bueno tenemos un lugar de galen enter y aquí deberían darle aquí a host ya que si lo joven es con eso ya que es crear aquí deberían la canción que quieren poner y bueno después de que pongan su canción te dan aquí y aquí van todos los jugadores que tú quieres invitar como por pues, así si voy a poner el Hardy. Ok, me salieron más sesiones y veo a ver si me ha alguna. Nada, no ha detectado ninguna. Bueno. Ay, salieron más sesiones, pero... A ver si me dejo ahí. No me deja ninguna. Efectivamente, no me deja ninguna Y no sé por qué Acá hay otra, pero... Trique. No si no me deja, no sé por qué Acá hay otra No me deja ninguna No entiendo bien lo que pasa Eh... Okay. No sé porque okay, yo soy Sardi No sé si se falló No sé si se me escuchan las teclas porque me video de... Descargar... como descargar el pack de texturas de Minecraft? Se escuchan las teclas y el mouse Es que cuando yo juego caiga se me concentra mucho Okay, okay, okay. Estoy jugando solo aquí <risas> Pero bueno Leves edición A ver No me deja entrar ninguno Dos de dos Uno de dos Y me salen los personajes Y si salió uno Acá No me deja Me sale modificar No me deja gotti Tampoco me deja no me ninguna entonces cómo se pone pero bueno ya saben cómo crear aquí le dan aquí aquí eligen la canción que quieren como yo sardi y esto no sé que es esto pero aquí va a salir los jugadores que están en su sala voy a salir su sala aquí eso no van a dar este mismo porque sería algo raro pero podrán ver su, los otros jugadores podrán ver su sala me ven los players aquí puedan estar y comenzará. Y bueno, así como yo entiendo que se puede hacer. No sé por qué no me deja entrar Voy a salir y entrar del... A ver. Multijugador. Y aquí saco esto y esto. Y bueno, no se puede de. Bueno, yo creo que aquí terminamos el video... Y bueno, les daré los botones que yo uso normalmente. Y aquí están los botones. Bueno, chicos. Goodbye.